Un hombre solo identificado como Charlie fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de herir en el cuello a una niña de 5 años de edad de nacionalidad haitiana con una cegueta. Al ser cuestionado se limitó a decir que no es responsable del hecho. No. No, me traen inocente. No, yo ni yo ni José. En tanto que el padre de la infante, quien es vecino del detenido, dice desconocer cómo sucedió el hecho en que la menor resultó herida. Dijo a ella, fui a comprar un cabón de moleno. Ella siempre compra cabón allá En moleno. ¿Dónde él? ¿Dónde él? Sí. Entonces, cuando vine de allí, como a las 5, ella, ella viene gritando. Eh, hablando duro, yo le sé que qué tiene, de que mira eh, qué pasó de eh, la niña. Yo le dije qué pasó, de que cuando fui a comprar como teléfono, de cabo en y mora, no. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.